En el 2015, en la ciudad de Buenos Aires, coincidimos María Olga de Los, de Chile, Manuela Méndez, de Argentina, Bianca Alejandro, de Puerto Rico, Itzel Aparicio y yo, Isabel Toledo, de México, y empezamos a investigar alrededor de la idea de futuro en nuestra generación, preocupadas por el presente y angustiadas por lo que vendría. Fue así que construimos un universo futurista y distópico que, para nuestra sorpresa, cinco años más tarde se hizo realidad en el 2020. En el marco de la pandemia, volvimos a juntarnos para reconectar entre nosotras a partir del proyecto. No hay futuro posible es un proyecto de teatro telefónico en el que cuatro mujeres, provenientes de distintos países, entablan una conversación telefónica con espectadoras y espectadores, creando puentes entre el presente y el futuro. La decisión de utilizar el teléfono de casa como dispositivo escénico surge de nuestro interés como compañía por recuperar medios de comunicación que están en desuso y con ellos construir un acontecimiento performático. Hoy, hablar por teléfono implica realizar un viaje al pasado y conocer a alguien únicamente a través de la voz permite otras posibilidades de intimidad en un tiempo en el que nos conocemos a través de las imágenes. ¿Cómo es hablar con alguien en un contexto en el que no podemos tocarnos? En el que convivir en un mismo espacio es ponernos en riesgo. La pieza está compuesta de cuatro capítulos que pueden ser experimentados de manera secuencial, pero también de manera independiente. En esta ocasión, escucharán el registro de una de las llamadas realizadas en el 2020 entre Ana Karenina, interpretada por Itzela Paricio, y una espectadora. Trabajar entre mujeres pertenecientes a distintos países de habla hispana, México, Argentina, Chile y Puerto Rico, nos permitió construir puentes culturales con las y los espectadores y potenciar lo extraordinario del encuentro. Queremos construir espacios en los que podamos reencontrarnos, borrar las distancias y valorar el instante. Bueno. Hola, Melisa. Sí. Hola, cómo estás, Melisa. Hola, cómo estás. Soy Cristina. <risa> bien. ¿tú? Del programa ¿Tú? en el que te bien, inscribiste. Bien, Hola, Sofía. Del ¿tú? programa que te inscribiste. ¿Cómo estás? Estaba, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Eh, yo soy Sofía. ¿Tú? ¿Cómo estás? Estaba sí. lo primero que, preguntaría es, no, ¿qué no? Siento que no me preguntarías. No no. no, no no, no, no, no muy Ay, es necesario. Tampoco. Si te lo preguntaría me Pero verlo. Gobierno de México.